Coronavirus. No, está bien, está bien, no, no hace falta... Yo tampoco sé... O sea, a esta altura ya nada sorprende a nadie con la pandemia. El que tuvo coronavirus 10 veces, el que no lo tuvo nunca, el que no sabe si lo tuvo, somos todos una serie de, de diferentes personajes, pero nunca tuve coronavirus y tipo, me, me da vergüenza. O sea, me da, me da vergüenza de decirlo, pero se, o sea, yo obviamente como no me voy a poner contento, pero suena como si me estuviera adjudicando ciertos méritos. Yo no pienso que tenga ningún mérito eh, el, el asunto. Eh, pero al principio de la pandemia yo sí sentía que lo tenía. Yo digo, bueno, debe ser que estoy haciendo las, las cosas bien, después todo se desnadró y dije, bueno, es, es solamente no la cosa. a nadie los otros, ¿eh? Perdón, ¿qué dijiste? Me está hablando demasiado cerca y me dio como un poco de virus. La ahora, ahora sí, por favor, ¿qué querías decir? Compartir con la clase. No, me quedaba vergüenza no tener coronavirus, pero nosotros somos tumbos, eh. No le van a decir ¿Cómo te llamas? Federico. Federico es amigo, no le voy a decir a nadie que yo no tuve coronavirus. Muchas gracias. para Federico. Yo, yo un poco quiero que todos se enteren, pero lo que pasa es que yo, tipo, hace dos meses me subí acá y lo decía: la gente me ha al toque, y ahora es como que es uno ahí, tipo, en el fondo, y, porque claro, está cambiando todo muy rápido, ¿no? O sea, yo, yo la verdad, con este monólogo sobre la pandemia como que me, me clavé, no me acuerdo cómo era, pero o sea, no sé qué me clavé, pero quedé clavado con el... claro, porque lo tengo que ir actualizando minuto a minuto chicos o sea el barbijo me lo puse hacía dos meses que no me ponía barbijo o sea por favor el otro día me olvidé fui al instituto de diagnóstico me olvidé de llevarlo y tipo la paranoia que pasé es ahora hasta que me entendieron o sea, encima tipo después voy a la farmacia voy a la farmacia para, eh, para comprarme un medicamento y me dicen no ya no aceptamos más las órdenes de idioma por, por email ¿Por qué? ¿Por qué? Si durante estos dos años me aceptaste las órdenes por email. Escuchame, O sea, no puede quedar nada bueno de la pandemia. Por qué se murió toda esa gente. Por favor, vamos. Necesito que me tomen, que me tomen las órdenes. Por Dios. Pero lo cierto es que extraño un poco esos tiempos, eh, desde la primera cuarentena, cuando había como, como reglas claras para seguir, ¿no? Y como, como que le daban como un orden a tu vida, cosas que tenías que hacer. Yo, fue la primera vez en mi vida que yo sentí que, que podía hacer algo bien todos los días. Era, era una persona eh, eh, constante, no tipo con, con hábitos. ¿sí? Eh, eh, pasarle alcohol a todo lo que traba a mi casa. No salir nunca dentro de mi casa. lo a mi novia que vive en mi casa. Todo lo hacía bien. Me, me dediqué, me, me propuse bajar de peso, bajé 30 kilos, chicos, en la pandemia. Miren qué tal. No no fueron. Yo no digo que todos lo tengan que hacer tampoco. Amigo de Federico, yo voy a asumir que son amigos amigo. A cada persona que esté a menos de dos personas de otra yo voy a asumir que son amigos. Hoy. Capaz que no, ¿entendés? Por ejemplo, vos estás a menos de dos personas de edad, para mí sos amiga de Federico también. Un poco raro. sí capaz. La cansaste sí. que me digo te interrumpa mientras hablaste, entonces te fuiste ahí, pero para mí eso es <risa> <sangria. risa> Pero yo, yo, está todo bien, o sea, están los que subieron, están los que bajaron, pero yo, ¿qué pasa? Yo bajé y yo, yo quería bajar, así que yo me puse contento. El tema es que después seguí bajando un poco más, y ahora es como que tipo, o sea, lo que más odio es esto que me pasa, chicos, no sé si me quedan ahora. <risa> Ando por la vida, con este cinturón colgando. Si sí, no me da vergüenza porque siento como que ser medio fálico, ¿entendés? No, mis papás son psicólogos, es largo de explicar. Pero yo no. Nunca se me ocurrió ir a comprarme un cinturón nuevo, ¿entendés? Entonces como que le estoy agregando los agujeros al viejo y era lo pongo así. Y estoy todo el día, porque ahora estoy afuera. Antes estaba dentro de una videollamada y no me importaba, pero ahora estoy todo el día diciendo: Se me está por salir, sutura, se me está por salir Y como que se me sale y lo vuelvo a poner así, tipo, avergonzado, ¿entendés? Y nunca sé si. Porque a veces digo: Capaz si lo llevo todo para el otro lado, ¿entendés? Y da solamente como una cosita así. Es una pieza también, pero chiquita, ¿entendés? No pasa nada. Y funciona, ¿viste? Te quedan más bien. Pero bueno, cuestión que. Cuestión que... Cuestión que... Bajé 30 kilos y no fueron todos por estrés. Así que para mí es una victoria eso, chicos. El aplauso es voy a recibir. ¿Saben otra cosa que hice en la pandemia? ¿Qué? Me dejé el pelo largo. Yo tenía el pelo corto. Yo hasta febrero de 2020... O sea, febrero de 2020 fue la última vez que me corté el pelo, chicos. Miren lo que es ahora. Ah. <risa> ¿Qué pasa? ¡Qué Ahora no veo nada, pero... ¡Uf! Uh. Sí, sí, y porque... Dije, está monótono todo ahora Que necesito algo para ver un poco el paso del tiempo, ¿no? Y después pasó la pandemia... ¿Pasó la pandemia? ¡Eh! Estamos todos ¿Dijiste? ¡Sí! ¡Está en que... Después... Pasó la pandemia. O sea, hoy tenemos dos monologuistas que no vinieron, chicos, porque se enfermaron. No por Yo quiero pensar que se agarraron tu vida a propósito para que mi monólogo siga siendo pertinente. Lo siento mucho si alguien no venía a ver a O Juanito. Si vos venías a ver a Bardunrov. Bueno, ya sabes ahora. Entonces, si fueras más amigo, sabrías lo que le estaba pasando. Yo no sé por qué. No me quiero meter ahí. Mandar un mensajito después que se mejore. Eh, pero bueno, esos son, esos son buenos. Buenos compañeros, tengo un amigo también que no vino hoy por la misma razón. Pero mira que hoy en día estamos todos con las defensas medio extrañas, viste, ya no es coronavirus, pero capaz que agarra, no sé, como gripe A o una gripe normal pero fuerte. Yo tengo un amigo que hoy hoy no vino por, por COVID y para mí fue como una cosa re vintage. COVID hoy, <risa> <risa> <risa> O sea, porque en verdad si lo pensaste es que gripe a es más vintage que COVID, pero viste que como con todas como todas las modas pasan 20 años y como que pega la vuelta, <risa> este Bueno, y entonces, nada, eso. Estoy con, estoy con el pelo largo para notar el paso del tiempo. Y, y ahora, no, y eso. Y ahora que pasó la pandemia, es tipo, lo único que... Ya, ya, no, ya no es para notar el paso del tiempo. Es como que es lo único que me recuerda a veces que, que, que todo esto fue real y que pasó. Entonces, sí. <risa> y la gente a veces me, me vuelve a ver después de dos o tres años en la calle y me dice, Santiago, qué, qué largo tienes el pelo. Santiago, qué largo... Sí. Me dice, Se repite... Se largo, te dices en Tulonco, eso también. Ah, y ahí se dan cuenta y dicen, Santiago, qué flaco que estás, ¿entendés? Y me dice, Santiago, Santiago, ¿cómo cambiaste? Y yo digo, cambié bastante por dentro también, ¿sabes? O sea, yo estuve trabajando bastante en mi persona estos años. O sea, yo como que digo, ¿por qué la gente de afuera no, no, no se dan cuenta que yo ahora soy mejor persona que ellos? Una persona que ahora se da la vacuna de la gripe, por ejemplo. Este año me di por primera vez la vacuna de la gripe, chicos y chicas. Eh, estoy como que la pandemia me ha transformado en una persona que le gusta darse la vacuna. Yo estoy tipo, ¿cuándo sale la quinta de coronavirus? Dámela, la ¿entendés? Voy a, voy a la guardia y tipo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés hepatitis B? Sí, es mía, por favor. ¡Ah, el poder! ¿entendés? me compro cosas sin parar todo el tiempo No me pasaba eso dentro de mi casa, no estaba como pedido ya y cosas así Pero ahora afuera es como que digo, estoy vivo, voy a gastar, porque soy parte del sistema capitalista, ¿entendés? Entonces, ¿cómo voy a sentirme vivo? Gastando Cualquier vendedor que se acerque a mí en la calle y me ofrezca algo, yo se lo compro Y no tengo plata, y lo que tengo son 40 pares de medias en mi casa Oye, acá se pagar la entrada, ¿entendés? Estoy, estoy como, como desesperado, ¿estamos? Creo que estamos pero bueno, no, a mí la verdad la, la parte que más me costó fue la, la transición cuando fuimos... <risa> ¿Qué pasó? Démosle de dos segundos porque además es como un operativo SWAT que está por pegar. <risa> Porque vino que estamos hablando mucho de esto ¿no? en otras situaciones sociales. Nadie tiene muchas ganas de hablar de la pandemia. Yo no sé cómo me soportan hace, hace tanto tiempo ya hablando de esto. Entonces puede ser que venga como alguien ahora a, a querernos a querernos detener. Pero no, creo que ya pasó. Creo que está bien. Capaz era un rington. Capaz sí, que nos llamaron y viene el rington una voz que genial. ¿No <risa> estaría mal, tipo, te estás llamando por teléfono? atender Pu Puede ser. Puede ser. Eh, pero bueno, no, cuestión que. A mí la cuestión que. A mí la parte que más me costó fue la, la transición de, de ese volver a salir y volver a. Y no, cuando todavía era pandemia, pero, pero ya podías empezar a hacer cosas, estar afuera y a, y a practicar tipo un fin de semana largo y viajar, y cuando pasa algunas vacaciones, y cada vez que llegamos a esos momentos había un nuevo pico de casos, sí. <ríe> enorme, entonces era fin de semana largo pico de casos, vacaciones invierno pico de casos, vacaciones de verano el pico más grande de casos que hubo, yo me acuerdo ese año, yo, estaba, yo estuve todo octubre, noviembre, diciembre, estuvo a full con un montón de cosas diciendo, no importa porque en enero voy a salir, y yo me pido un pico de casos y fue como, ok si sí, la gente está saliendo, pero yo me parece que me voy a meter adentro de nuevo Porque yo, yo quería sentir de nuevo que estaba haciendo las cosas bien Entonces para mí hacer las cosas bien era eso Yo me tengo que meter adentro otra vez Pero esta vez es distinto que no están todos, o sea, no están todos afuera Y los veo saliendo, bailando, riéndose, enfermándose Pero no les importa, están todos, y yo estoy acá Tipo, esta es la famosa soledad del éxito Y capaz que sí me dijeron, ¿no? Y capaz que sí, dijeron, ¿no? y que, y capaz que sí. Eh, Pero bueno, cuestión que yo, yo creo que hubiera hecho falta que se cumpliera un poco lo que, lo que pensábamos al principio, ¿no? De que iba a haber. iba a haber ¿Se acuerdan cómo pensamos que iba a haber un día que la pandemia se terminara? Después no pasó. Fue como este proceso gradual, que bla, que bla, que bla, que, bla, en el que estamos todos metidos. Últimas vacaciones de invierno no hubo ningún pico de casos. Es como genial. Yo ya, ya estoy así de. de Podría cortarme el pelo, chicos. Me de faltan estas vacaciones de verano y ya, y ya estoy. Pero. Como que nada, decíamos, bueno, un día va a terminar esto y todos nos vamos a abrazar otra vez y Después pasaban unos meses y no llegaba y decíamos, bueno, un día va a terminar esto y todos nos vamos a abrazar y a besar y pasaban unos Bueno, un día va a terminar esto y todos nos vamos a escupir entre todos un medio locos y, y yo pienso mucho en esto porque El tema de las, eh, los eventos Porque cuando arrancó la pandemia Fue el día que iba a ser mi cumpleaños, chicos Tuve que llamar a todos mis amigos y decirles que, que no iba a preparar nada, que no vinieran, que se dejaba para otro momento, no, no organicé nada, no, tuve que cancelar todo. Y fue genial. <risa> fue genial sacarme esa responsabilidad. No, la, o sea, lo es que yo ya era un poco así antes de la pandemia también, chicos. O sea, eso de. Eso de que los demás vienen a tu casa. Es como que, ah, oh, ¿por qué vienen todos a mi casa? ¿entendés? Como que. Porque hizo falta que hubiera como una especie de. Una si no, una catástrofe global para que yo pudiera aprender a decirles un poco que, que no a los demás ¿no? Para poner algunos límites, que en ese momento ya estaban dados eh, automáticamente eh, y yo pienso que me gustaría capaz, quizás decirles que sí, a los otros no Pero en esta cuestión de que me gustaría que hubiera un día que hubiera un evento conmemorativo Que fuera tipo el fin de la pandemia ¿Sería mi cumpleaños? No sé, quieren capaz? Pero... ¿se me va? No, después lo vemos, chicos, pero tipo fin de la pandemia, para mí como que llegas al lugar y bueno, primero me vente un monumento a toda la gente que, que falleció y ahí dejas tu hijo por última vez y avanzás y te encontrás, ¿con qué te encontrás? 10 computadoras conectadas, tipo Ciber 2005 pero no es para jugar contra el strike, sino que son que las computadoras están todas en videollamada unas con otras, entonces vos haces la videollamada con la persona que tenías enfrente, ¿entendés? Y al frente de la llamada puedes hacer así y tocas a la persona con la que estabas hablando. ¿Qué? ¿Quién no quiso hacer eso en una videollamada alguna vez? Es como que, como que te cumple el sueño. Y, y en la, la cima, porque yo siento que es como algo como que va ascendiendo, ¿no? Eh, tipo, un sillón enorme de peluquero. Para que ahí finalmente, yo, ustedes, todos los que quieran, nos podamos cortar el pelo, una vez por todas, dejar de medir tanto el paso del tiempo y de preocuparnos tanto por todo esto. ¡Muchas gracias! ¿No?